Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos, bienvenidos a Tomando Mate, Retomando Vida y hoy con una invitada muy especial para tomar mate aquí tenemos a la bella Floriana ¿qué tal? Todos? ¿cómo estás? hola, muy bien, gracias ah, qué bueno y detrás de cámara, también tomando mate con nosotros tenemos a Gaby y tenemos a Dani y Ricky allá y Sonia por allá también detrás de cámara eh, siguiendo adelante con la parte técnica porque bueno, alguien tiene que hacer anotaciones y alguien nos tiene que filmar así que bueno, con este bello grupo y con ese bello grupo detrás de la pantalla, vamos a pasar entonces con las muchísimas preguntas que tenemos. Afortunadamente nos envían un montón, Flor. Sí, sí, sí hoy hay varias. Pero, pero vamos a comenzar con las tuyas porque tú tienes muchas preguntas. Y dijo: Voy a ir al programa, pero solo si las preguntas que yo he hecho son las primeras. Y dije: Está bien, Flor. Vamos con las tuyas. No, no, no. <ríe> Toma la año. A ver, empecemos entonces, Flor. Ok, bueno. A ver. Este, pues bueno, la primer pregunta, eh, ahora que um, se ve como más movimientos en redes sociales, y en la televisión, uh -huh. sobre, pues hay, hay muchos movimientos sociales, ¿no? Pero yo ahora lo veo más en cuanto al feminismo, ¿no? Uh -huh. Entonces tengo muchas amigas que son militantes de este movimiento. Uh -huh. Yo en lo personal, no, o sea, podría decir que si... si Uh, estoy como en algún movimiento, pues pueda decir que prefiero ser como animalista u otro movimiento, ¿no? Ajá. No me gusta a mí llamarme de tal manera porque, bueno, lo que dicen mis amigas es que una cosa es que hay feministas que han, no saben bien, ¿no? El, el término. Sí. Y, y de ahí partir, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me surge esta, esta pregunta, ¿no? O sea, si realmente a estas alturas deba de existir un feminismo... Okay. ¿Y por qué no mejor humanismo? ¿no? Hay personas que dicen de que no, humanismo cuerno o sea, Para Pero. mí, yo creo que A lo mejor muchas personas se van a molestar Que sería mejor un humanismo porque feminismo es raíz. en un extremo Ok, Flor, como hay muchas preguntas no nos vamos a, ah, okay. sí. a extender mucho sí. ¿sí? Y lo hemos explicado en charlas anteriores Todo lo que tiene que ver con ismos Todo eso genera separación Todo eso... Genera división Y eso no es nada positivo Así que cuando hablamos del feminismo O cuando hablamos del machismo O cuando hablamos de cualquier transhumanismo. Eh, El transhumanismo Cualquier ismo, Nada de eso es positivo Inclusive si le llamamos humanismo No, ni siquiera humanismo, Flor Ni siquiera humanismo Porque lo que nosotros Debemos de apuntar es esa Unicidad Es esa eh, universalidad que debe y tiene que existir porque el ser humano no es el único ser viviente en este mundo y en los otros mundos entonces esa universalidad debe ser la aspiración de toda persona que por supuesto anhela alcanzar la condición óptima que lo reconcilia con el universo que lo reconcilia con la naturaleza y con la energía espiritual que nos rodea ¿sí? Okay. Bueno, ¿eso responde a tu pregunta? Sí. ¿Qué más? Sí, <risa> gracias. Eh, bueno, la herida ancestral que separa a hombres y mujeres cada vez más es en realidad un problema de las mujeres. Muy bien. Te lo respondo solo si te tomas el mate. Claro que sí. A ver, <risa> gran prueba aquí para el mexicano de los primeros mates que toma. <risa> Esa herida que existe entre el hombre y la mujer se suscita fundamentalmente por el hecho de que nuestra alma se ha separado y se ha dividido y se ha distanciado de esa unicidad, de esa universalidad Nosotros somos los dos poros El hombre tiene la mujer dentro y la mujer tiene el hombre dentro, aunque a veces la mujer tiene... Eh, el hombre fuera en vez de adentro y, y, y el hombre tiene la mujer fuera en vez de adentro Pero bueno, más allá de, de la polaridad Que nosotros deseemos expresar Todos tenemos ambas polaridades Y cuando de repente nos enojamos Y cuando de repente nos sentimos agraviados O sentimos al otro sexo como algo inferior O como que es una molestia Lo que estamos haciendo es negar una parte nuestra Proyectamos siempre hacia afuera lo que nosotros no hemos resuelto a nivel interno. Entonces las mujeres que están enojados con el hombre es porque no aceptan su, ma su parte masculina. Y los hombres que están enojados con las mujeres, eh, por supuesto no aceptan lo femenino, no aceptan eh, esa parte de mujer que llevan dentro. ¿sí? Entonces, ¿cómo se sana esa herida? Alcanzando la reconciliación. ...de las dos partes en nosotros... ...claro que tanto lo masculino como lo femenino... ...tienen virtudes, cualidades y principios... ...y debilidades y vicios... ¿sí? ...ambos aspectos... ...tienen cosas positivas y cosas negativas... ...las personas, los seres humanos... ...lo que debemos de alcanzar es... ...de desarrollar la parte positiva... ...de las energías femeninas y masculinas... ...importa si somos hombres o mujeres ir liberándonos e ir sanando, e ir disipando todos los vicios, debilidades y condiciones negativas que aportan tanto la energía femenina como masculina ¿sí? Uh -huh. ¿lo expliqué? Sí. bueno, ¿qué más? Eh, bueno, para, es, creo que no es la penúltima en relación con... ahí está anotado ¿eh? <ríe> sí, ah, sí. Sí. este debería considerar Ajá. como un problema el hecho de que, bueno, aquí así en confianza, ¿no? Uh -huh. eh, tiendo a relacionarme mejor con los hombres. No, no ve nadie, no te preocupes. Uh -huh. Somos solo nosotros. Aquí un padre, ya, nada más. Ah, bueno, de aquí no sale. Sí. De aquí Ajá. no sale. De YouTube no sale, de YouTube te lo aseguro. De YouTube no sale, esté tranquila. Bueno. Que eso, o sea, realmente se debe de considerar un problema el que una mujer, como yo en Ajá. este caso, tienda relacionarme mejor con los hombres, que mis mejores amigos Ajá. generalmente son hombres. Claro. Es que sí tengo amigas mujeres, pero son así como... Claro. Bueno, si tú haces esa diferencia, que prefieres a los hombres en vez de a las mujeres, si nosotros hacemos esa diferencia, que preferimos a un sexo en vez del otro, pasando por encima de cómo es la persona más allá de su, eh, de su género, entonces también nos habla de que en nosotros existe esa contradicción y esa falta de reconciliación. En tu caso, así como me lo explicas, tu parte femenina en ti no ha sido del todo aceptada, no ha sido del todo sanada, no ha sido del todo manifestada. Por eso prefieres a los hombres afuera. ¿sí? Y viceversa también, los hombres que prefieren tener amigas mujeres y no encuentran el hombre, la amistad en el hombre, bueno, por supuesto entonces eh, lidian y, y, y se conflictúan con su parte masculina ¿sí? ahora hay que ver ya en profundidad qué parte ¿sí? de, de, de lo femenino porque claro, no es todo por supuesto ¿no? pero hay ciertos aspectos que no lo aceptas ¿eh? por ejemplo yo he visto el caso de muchas mujeres que hacen un esfuerzo tremendo por mostrarse fuertes porque creen que lo femenino es debilidad Y entonces viven peleados con, con esa visión Con esa idea Con ese estigma De que lo femenino es debilidad No quieren ser débiles, quieren ser fuertes Entonces En vez de desarroll, desarrollar La fortaleza femenina Que es extraordinaria, es fabulosa Inclusive hasta mucho más poderosa Que la parte masculina Rechazan lo femenino en cierto grado, en cierta medida Y de alguna manera se proyectan siempre en tener amistades masculinas ¿Sí? Ahora, también está esa parte de debilidad eh, en las mujeres que tenemos en nosotros Y que no queremos aceptar si somos mujeres ¿Mm? Por ejemplo, somos muy emocionales y, y, y esa parte todavía no la tenemos controlada entonces, esa emocionalidad tan grande que lloramos por cualquier cosa, <risa> que, que bueno, viene también a formar parte de, de esa idea que es la debilidad. ¿Mm? Eh, entonces, no la queremos alimentar con, con otras mujeres ¿no? a nuestro alrededor. Entonces, preferimos estar con hombres. ¿Mm? Para, para que no se detone esa parte o para eh, no andar rechazando lo que existe en nosotros. Y también eh, hay otros aspectos más. Las mujeres suelen ser muchas veces más competitivos o más competitivas perdón que los hombres. Y entonces, claro, como no hay competencia con los hombres, eh, prefieren estar rodeados de hombres en vez de mujeres. Porque la, la forma de competir de la mujer es también muy venenosa, muy con dobleces, muy muy desleal. A diferencia que tal vez en el hombre si sí hay competencia... Tal vez es mucho más directa, tal vez es mucho más sincera ¿no? Y bueno, en ese caso podría decirse que a pesar de que lo competitivo nunca es bueno y nunca es positivo Jamás competir es positivo en ninguno de los ámbitos, en ninguno de los aspectos Pues realmente si hay una competencia por lo menos que sea declarada, ¿no? que sea abierta y que no sea escondida que no sé, ay, qué guapa te ves, qué hermosa, qué linda Y por atrás, ¿sabes? mira lo que se puso esta vieja Mira cómo se pintó y cómo se peinó ¿No no se nacieron ustedes las mujeres? No, no, no, no. Algunas no, por supuesto, pero otras sí Y bueno, depende Depende sí. exactamente eh, qué es lo que se esté moviendo en nosotros Entonces, para estar rechazando a ciertos género porque eso que estamos nosotros rechazando es de seguro algo que no hemos resuelto a nivel interno. ¿Sí? ¿No? ¿Más sí. o menos responde la no, pregunta? No, sí, lo que pasa es que es como una pregunta muy profunda, pero claro. ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo, sí. Aquí, bueno, tenemos que pasar muy por encima de repente, ¿no? Vamos a seguir entonces. Sí. Eh, bueno, aquí creo que sí era la, la última, de hecho. Sí. ¿Ah? <ríe> la última pregunta en cuanto a mujeres. Ahora, <risa> bueno, en cuanto a hombres ¿sí? Les recomiendo la, la plática de alquimia femenina ¿eh? Que hicimos eh, en una entrevista que se nos dio desde Miami ¿no? En esta radio eh, Positivo Extremo ¿Mm? Ahí hablo en profundidad respecto a la energía femenina Y cómo trabaja en todos nosotros Así seamos hombres o mujeres Porque realmente la alquimia femenina es la alquimia superior Es la alquimia interna la alquimia de lo sutil y, y la que nos lleva Y nos hace alcanzar Las condiciones más elevadas Que la naturaleza tiene para nosotros ¿Sí? Porque así como la mujer Es la que da vida a nivel físico Así también a través de la energía De la mujer, sea hombre O sea mujer, ¿sí? el género También nos va a dar vida A nivel espiritual ¿Sí? Fabuloso, ¿eh? Bueno, a ver, si. Sí, okay. Bueno, este... Pues sí, yo creo que yéndome un poco más a, a lo masculino, a la energía masculina, Ajá. a la parte masculina, hombres y mujeres, este, me surge esta pregunta de, del cambio, ¿no? Mi pregunta es, ¿en realidad es posible que un ser humano sí. pueda cambiar? Ajá. Porque hay muchas personas que los niegan, ¿no? Yo ahorita comentaba con, con él... Que hay hasta como un refrancito, ¿no? Así que claro. dice que no cambiamos. Sí. Somos los mismos. Bueno, eso es más típico del hombre. De la verdad. Es, sí, <risa> ese es más un defecto del hombre que de la mujer, fíjate. Porque el hombre, eh, si tiene un vicio, si tiene una condición que no lo enaltece, es que es mucho más fijo, ¿sí? En lo que respecta a la transformación que debiera y se. Necesitara hacer El hombre de repente Se aferra a eso que, que es, que aprendió, que conoció Y le cuesta mucho más Moverse, transformarse y cambiar Y no solo eso, sino que además Se enorgullece de eso que es Más allá de que sea bajo Más allá de que no sea muy elevado Y se resiste al cambio Total y absolutamente Y todo lo que no forme parte De la concepción, de la idea O de la visión que tenga de la vida entonces todo eso está equivocado Todo eso son, son ignorantes, son idiotas ¿no? Eso es más típico del hombre que de la mujer uh -huh. ¿Sí? En ese sentido sí podría decirse que entonces es, una, es un vicio que tiende más la energía masculina que femenina En cambio la mujer es mucho más abierta La mujer siempre está más dispuesta a platicar A, a conversar de lo que tiene, a encontrar respuestas uh -huh. Y es mucho más factible que cambie. Sí. O las mamás, ¿no? O sea, bueno, una familia así, la, la mamá, bueno, por lo general es como la que es como más permisiva o flexible, ¿no? Con los hijos, Exacto. ¿no? O sea, los hijos muchas veces vienen a romper muchos esquemas y por lo regular las mamás son como las que más fluyen Exacto. con eso que los papás. Exacto. Ajá. Bueno, pero sí, por supuesto, todos debemos y tenemos que cambiar. Además que, por supuesto, que es posible desde ya, si no qué significado o, o, o, o por qué eh, sería la voluntad divina del que nosotros viniésemos a este mundo a encarnar es para que mejoráramos es para que avanzáramos es para que cambiáramos y evolucionáramos ese es el propósito y esa es la intención de la divinidad y del universo ¿Sí? aquel que se resiste está yendo en contra de la voluntad divina ¿qué más, Flor? Y sí. bueno eh, de ahí sale otra pregunta. Sí. Para el cambio, pues se necesita voluntad y se necesita otra cosa ajá. maravillosa que es la constancia o la disciplina. Exacto. No. Este, ¿cómo es uh -huh. que se fortalece esa fuerza de voluntad? Ok, Gaby. Y, uh -huh. y se conecta con la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué en algunas personas flaquea más, no? Porque, la voluntad. Ajá, la fuerza bueno. de voluntad. Las virtudes, cualidades y principios del alma, todo lo positivo y la voluntad es una de ellas Son como los músculos a nivel físico Tienen que ser trabajados, tienen que ser desarrollados Tiene que haber un compromiso de, nuestro parte, de nuestra parte de ejercitarlos a diario Yo te decía en un principio ¿no? que, que bueno de repente tenías ganas de sumarte al grupo y, y yo te decía, una de las cosas que nosotros pedimos si las personas quieren sumarse al grupo con el cual trabajamos y le damos la bienvenida a Luis y a Marcia que acaban de llegar también, forman parte del grupo, es el compromiso. El compromiso de cumplir con lo que se expresa, de cumplir con aquellas cosas que, que se asume no se obliga a nadie, no se le eh, empuja a nadie a realizar algo. Y todos aquí, por supuesto, dar testimonio de todo eso, tenemos toda la paciencia del mundo, sin embargo necesitamos que una vez que nosotros nos comprometemos a llevar adelante un trabajo hay que llevarlo a cabo, siempre y eso requiere voluntad, y eso requiere perseverancia constancia, y eso requiere por supuesto demostrar que hay un verdadero amor y un verdadero anhelo a las cosas superiores que se deben y se tienen que alcanzar, y solo se si alcanzan solo si hay méritos solo si hay esfuerzo personal, solo si hay compromiso y por supuesto voluntad para llevar adelante todo eso, ¿sí? Flor? O sea que si tú, si una persona, no sé, si el primo ya me de un quedé amigo, ¡Ah! <risa> o sea, no, no hay nadie del grupo. <risa> si el primo de un amigo, no sí. sé, o sea, o sea, entonces pretextos Ajá. son pretextos. Exacto, no debe ni tiene que haber pretextos, a la hora que uno se compromete y nunca hay obligación de nada, siempre hay propuestas, aquí siempre se proponen cosas y cuando alguien levanta la mano y dice yo quiero hacerme cargo de eso, yo quiero avanzar en este sentido, hay que seguir adelante porque si no entonces el universo no te va a apoyar, el universo no te va a brindar ni te va a abrir las posibilidades para seguir avanzando, puesto que tú no estás haciendo lo mínimo para eh, esforzarte y, por supuesto, eh, mostrar lo digno que eres de las bendiciones y, y, y, y de las oportunidades que tiene el universo para ti. ¿Sí? Claro. Entonces, eh, es por eso que los caminos espirituales siempre se reduce a un grupo pequeño. Siempre. Porque la gente, la gente es muy constante, la gente es muy volátil, la gente... ...se deja llevar por las cosas más del mundo... ...en ese sentido sí, tal vez pueda llegar a haber mayor compromiso... ...porque lo mueven sus deseos y ambiciones eh, materiales o sentimentales... ...y en ese sentido tal vez eh, pueda ser que vuelquen ese esfuerzo personal... ...en esas cosas que quieran conseguir... ...pero realmente todo eso es efímero, todo eso es vano... ...todo eso no nos conduce a nada... Si fuéramos más inteligentes, si fuéramos mucho más sabios, volcaríamos la energía que traemos en esta vida y en este mundo para poder hacer que el alma despierte, para poder hacer que esos sentidos que nos conectan con las esferas elevadas al fin se activen. Eso es lo que sería muy inteligente que realizásemos. Y eso es un camino espiritual, pero eso se requiere amor por sobre todas las cosas, a la divinidad, a la perfección, a la sabiduría. Y eso la gente, la gran mayoría, no está lista para eso. Pero bueno, no es que sean gente mala. Lo que pasa es que está en un nivel evolutivo todavía muy elemental, muy básico. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Bien. Eh... Pues igual era eso, ¿no? O sea, que cuando se cambia, bueno, la, la pregunta es, ¿la personalidad puede cambiar? Lo que cambia es, es, es la personalidad, son, bueno, son hábitos, ¿no? Que uh -huh. el... La personalidad es una máscara. La personalidad se cae, no cambia, se desintegra, desaparece. Claro que la personalidad tiene miedo a desaparecer, se aferra a la vida. Y no deja que el ser se exprese. El ser no es personalidad. El ser es la voluntad divina en nosotros. Y eso es algo que los egos, eso es algo que la personalidad le teme mucho. Mm, interesante. Hay mucho para hablar sí. de esto, pero. Sí. Vamos a seguir para sí, seguir por, respondiendo la pregunta Porque hay muchos. Hay muchos, sí. Bueno, ahora cambio. Cambio de tema. Sí. Existe no existe el trastorno por, por déficit de atención? Ajá. Porque hay muchas personas que lo niegan y otros Sí, no, no existe. No, eso no. es un invento. Es un invento para no. justificar <risa> <risa> total y absolutamente eh, el déficit de, de, de esta sociedad, de este sistema educativo, de, de, de, de la medicina, etcétera, etcétera. Cuando hay algo que no se puede explicar, el error no está en nosotros sino no está eh, en aquello que es inexplicable, ¿no? Así vemos con orgullo eh, nosotros las cosas, o por lo menos el sistema y la sociedad. Y el déficit de atención, principalmente en los niños, que se ve mucho, eh, y en los adolescentes y jóvenes también, se suscita porque pues, no tienen o no, han no se les ha despertado en ellos eh, el interés, uh -huh. Por las cosas que se les enseña. Hoy en día las almas que van encarnando no son las mismas de hace 20, 30 o 50 años atrás. Son completamente diferentes. Necesitan ser motivadas, necesitan ser estimuladas, necesitan ellas encontrar medios educativos diferentes para poder realmente poner su energía, su atención... Ya las almas no hacen las cosas por obligación o no hacen las cosas porque se les imponen las hacen o las quieren empezar a hacer de una manera porque las aman y eso es elevado y eso es evolución pero claro el sistema la sociedad no está y la medicina no está preparada para estas cosas entonces todo eso es enfermedad y a eso le llamamos déficit de atención ¿qué más? Muy bien. <risa> eh, por qué la espiritualidad creo que ya bueno, ¿Por qué la voy a hacer como quieras Dale, dale. ¿Por qué la espiritualidad desacredita ah, bueno. a la psiquiatría? Por eso. Ah. No, no, no, ya lo no respondí Por eso dije que ya había respondido. Ah, bueno, me adelanto entonces. Bueno. Justamente por eso. Ahí terminamos con tus preguntas, ¿sí? Falta una. Ah, una. Bueno, dale, Esta sí. ya es bonita. A ver, Son todas Dice, bonitas. Dice, todas son bonitas. Claro. ¿Cómo saber cuál es el don espiritual? que a una o a uno Ajá. le fue conferido todos tenemos algún don espiritual muy bien todos tenemos todos los dones espirituales ah, todos tenemos todos lo que pasa es que algunos están más desarrollados que otros okay. sí es lo más probable que eh, nuestra alma traiga cierta disposición cierta condición a manifestar a manifestar eh, tal expresión de, de, de, que le llamamos don o que le llamamos bendición divina o cualidad divina Y bueno, ¿cómo podemos nosotros descubrir cuál es ese don? Pues empecemos a descubrirnos a nosotros mismos Dejemos de lado la personalidad, lo que se nos enseñó, lo que se nos dijo que éramos Las etiquetas, todo eso que es pura superficialidad, pura cosa que realmente no somos y que nos mantiene alejado de la esencia y del ser y entonces por eso, al no conocernos, no podemos expresar ese potencial que tenemos debemos entonces ir hacia adentro, reencontrarnos con nosotros mismos amar lo que somos, amar lo que hacemos y el don se va a expresar naturalmente naturalmente, ni siquiera tenemos nosotros a veces noción de que tenemos ese don y lo estamos expresando y la gente dice, qué maravilloso, mira esta persona, que humilde es, mira esta persona, qué servicial es, qué puntual es, qué, qué comprometida es, qué amorosa es. Bueno, todo eso se da y la persona no es que haya detectado que tiene esa, ese don o esa virtud o esa cualidad. Simplemente lo expresa con naturalidad porque está reconciliada consigo misma, porque está... Aceptándose a sí mismo Entonces naturalmente surge todo eso Y tiene que ir desarrollando más Más y más A medida que el hombre se va completando Que el alma va despertando Cada vez son más los dones Que va expresando ¿Sí? ¿Respondí a la pregunta? Sí. Bueno Flor Pasemos entonces ahora a las preguntas que hacen Aquí los muchachos que nos dejan ahí eh, en, el, en la caja de comentarios las preguntas ¿Sí? A ver ¿Hay okay, que tanche, sí. hay que <risa> Yo no quiere tapar, no quiere tapar, ya te vi, eso es lo que no quiere Dice así. Vanidad, vanidad. Pero no, lo voy a poner a... Bueno, dale, dale. Sí. No es que en realidad lo estaba viendo, pensé que las preguntas iban a salir de allá. Ah, pero okay. me acordé que están acá. Exacto. O sea, porque los viste aquí, sí. ya. Bueno, okay. dice maestro Antonio del Estado de México sí sabemos de entidades, maestro Antonio del, del estado, estado de México, de México. Okay, maestro Antonio. A ver. sabemos de entidades uh -huh. y quisiera que abundara sobre lo que siempre se menciona del infierno es real su existencia si somos luz hay algo que no coincide claro claro si las almas son pura luz cómo es posible que exista un infierno ¿Mm? uh -huh. hay por ahí muchos caminos espirituales que dicen que el infierno no existe sí Déjenme decirles, estamos viviendo en el infierno El infierno es este el que estamos Ya es O sea, no podemos negar lo que es obvio Y hay realidades inferiores a esta Sí las hay también, las hay eh, Y bueno, y eso eh, Podría llamarse infierno Ahora, si somos luz, ¿cómo es que estamos Aquí en este mundo material? Que es un infierno, un infiernito ¿Y cómo es que también se puede pasar A otros mundos mucho más densos Que este? Y simplemente porque fuera la ley de atracción simplemente porque nos llenamos de esa energía, de esa afinidad de esa vibración, entonces lo similar se conecta con lo similar ¿Sí? si nosotros estamos aquí encarnados es porque no somos ninguno santos ninguno de nosotros este cuerpo que amamos es el cuerpo del delito, dice los maestros y si vamos más abajo bueno, por supuesto aún es mucho más terrible, claro que en cualquiera de esas realidades inferiores, inclusive a estas, a esta que estamos, se puede salir, no es eterno, como dicen de repente las religiones. Eh, si estamos ahí es porque tenemos que aprender algo, si estamos aquí es porque tenemos que aprender algo. Pero por supuesto nos corresponde estar en esferas más elevadas, ¿eh? que son mucho más compasivas, mucho más amorosas, mucho más positivas. ¿Qué más? Bien, eh, la otra pregunta es de David Morillo. Ajá. de Venezuela sí. buenos días Diego, saludos una pregunta sobre el video arcanos mayores, los arquetipos del subconsciente sí. cuando dices que el espíritu se comunica con el alma por imágenes o símbolos y la mente no logra saber el significado, debemos de estar tranquilos, no preocuparnos por el significado, ya que el alma sí sabe lo que el espíritu le dice o sea, es una comunicación entre espíritu y alma para su crecimiento y así no claro. mente no sepa el significado. Bueno, él se responde, él pregunta y él se responde. Sí. ¿sí? Uh -huh. eh, y la verdad es porque entonces entendió muy bien ese video muy lindo que hicimos hace tiempo que se llama eh, Los, Arcanos Los Arcanos Mayores. mayores. ¿Sí? Sí. Los Arcanos Mayores, ¿cómo es? Que Arquetipos, del Arquetipos del Subconsciente. Por ahí está en nuestro canal de YouTube, búsquenlo, está muy bien. Está muy lindo ese video, está muy bien explicado. No, porque lo haya hecho yo. <risa> Modestia aparte. ¿sí? Claro, siempre. Eh, y, y sí, así es. El espíritu nos envía mensajes. Ahí expreso muy claramente que es el alma, que es el espíritu y que es el cuerpo, la personalidad. Y entonces, bueno, el alma capta, vamos 30 minutos, ¿sí? y el alma capta... Eh, que el espíritu le envía cierta información que necesita la mente le pone imágenes a esa información no lo logra traducir pero el alma sí captó el alma sí captó ahora qué padre sería que nosotros pudiésemos llegar a ser conscientes de ese mensaje que el espíritu nos envía entonces nuestro avance es mucho más claro es mucho más sabio, es mucho más certero y estamos entonces apoyando al alma en ese camino hacia el espíritu Que es el que tanto anhela y es el que tanto desea Porque nuestra alma lo que quiere es fusionarse al espíritu Hacerse uno con él Pero claro, están los egos, está la personalidad Está la parte negativa que está en el medio Es el tercero en discordia ¿sí? Se quiere llevar al alma para, para su sitio, para su lugar Y el espíritu dice Ay, Es que yo soy el esposo de esa alma, genuino, real, verdadero ¿Mm? y el alma quiere y anhela volver a estar con su esposo verdadero que es el espíritu pero este tirano que tiene de repente que se ha dejado seducir que se ha dejado engañar pues no lo suelta ¿Mm? no la suelta esa alma entonces está como condenada como una mujer ahí atormentada con ese hombre, ese tirano ese demonio que tiene al lado ¿Mm? Perfecto, sigamos entonces. Bueno, tengo una sí. preguntita, bueno, en cuanto a eso. Por ejemplo, bueno, las, cuando te despiertas, ¿no? Sí. Eh, las, no sé, se llamen emociones o qué será, sentimientos, sensaciones, sobre ese sueño. Bueno, muchas veces sí es como una manera a poder interpretarlo, ¿no? O más o menos, eh, sí, darle una... Tenemos que estar atentos a nuestros sueños. Ajá. siempre tenemos que estar anotando y tenemos sí. que eh, pues volver volvernos todos muy sensibles a, a, a esos mensajes que se nos dan a través de los sueños a veces es el espíritu a veces es la mente y y, y, bueno, y a veces son experiencias nosotros hemos hablado uh -huh. respecto a eso pero, pero hay diferentes fuentes no siempre es sí. el espíritu ¿sí? okay. qué más okay dice bueno, exitosamente es el usuario. Que sí, el la usuario, pregunta. Exacto, exacto. Hola Diego, hablando de chakras, ¿qué son los bloqueos energéticos y las fugas energéticas? ¿Por qué se dan ambos casos y cómo se resuelven? Por otro lado, he visto testimonios de personas que buscan cerrar los chakras. ¿Esto se puede hacer y por qué lo hacen? Bueno, sí, todo eso se hace, se puede hacer, pero eso no significa que todos los que digan que pueden armonizar, sanar, cerrar o abrir los chakras realmente lo estén haciendo. Ojo, cuidado, sí. Eh, de repente, y no muevas la cámara, Ricky, pues la está golpeando. <risa> la moví una vez. ¿no? Ah, bueno, por era para afirmar lo que estaba diciendo. Ah, ah el sí. Muy bien. De repente, entonces, nosotros tenemos que ver muy bien, muy bien con quién estamos de repente dejándonos ayudar, ¿sí? Porque no todas las personas, como en cualquiera de los oficios que promete algo, realmente puede llegar a cumplirlo, ¿sí? Entonces, ahora, lo que también hay que saber es que los centros superiores generalmente todos nosotros están escasamente desarrollados y están cerrados. A veces si se abre un centro superior puede ser un quinto puede ser un sexto y no tenemos el desarrollo de los centros inferiores es mejor que se vuelva a cerrar porque no estamos preparados para todo eso que se va a precipitar ¿Mm? ahora los bloqueos se pueden llegar a producir por supuesto porque no fluimos con la naturalidad, con la espontaneidad con, con, con, con la niñez que se debiera de dar así debe de ser en la parte física, así debe de ser en la parte emocional, así debe de ser en la parte ...de la vida cotidiana y diaria... ...que son los que representan los primeros centros... ...o los primeros cuatro... ...y, y bueno... Eh, ...generalmente hay muchos problemas en esos centros... ...y se puede trabajar en ellos para ayudarnos a ese progreso... ...pero si no hay realmente todo un cambio de conciencia de la persona... ...esa persona por más que se le haya ayudado en esos centros realmente... ...vuelve a recaer de nuevo... ...porque el problema que es su nivel de conciencia, o sus traumas, o, o, o sus eh, falencias internas, pues no han sido resueltos, por ende el chakra vuelve a atrofiarse, vuelve a bloquearse, o vuelve también a disiparse y vuelve a abrirse. Hay gente que se da mucho más de aquello que, de, que debiera de darse. Hay gente que eh, de repente se abre a energías que... ...que no debieran de estar circundando su vida y su realidad... ...y lo hace porque no tiene un orden... ...no tiene un equilibrio energético, psicológico, emocional... ...entonces la energía se le está fugando... ...la energía se le está yendo a través de ese chakra abierto... ...y si yo voy y se lo cierro a ese chakra... ...y la persona vuelve a actuar de la misma manera... ...continuando con esa debilidad... Eh, ...en lo que respecta a, a decir todo que sí y a no saber que hay muchas veces que se debe y se tiene que decir que no, o un hasta aquí, y poner un punto y aparte, entonces bueno, ese centro vuelve de nuevo a abrirse, vuelve de nuevo a representar un problema para el desarrollo de esa persona. ¿Sí? Más o menos así, a grandes rasgos, lo más rápido posible, porque todavía seguimos con las preguntas y el programa ya casi va a llegar a los 40 minutos. Rosa, Rosa Castañón, hola Diego Tengo algunas preguntas más Que espero pueda ya no responder sí. ¿Qué es bendecir? ¿Cómo se bendice el agua y ciertos objetos? ¿Y qué personas pueden hacerlo? Perfecto, muy bien Bendecir Lo que significa es plasmar La condición vibratoria Elevada a cualquier objeto Pero principalmente al agua Porque es por supuesto El líquido eh, El elemento que es mucho más capaz De asimilar la vibración que nosotros le impregnamos Ahora ¿Quién bendice a alguien que tenga Alguien que tenga energía Por supuesto de una vibración elevada Que tenga un trabajo interior importante ¿Mm? No cualquier persona tiene un trabajo interior importante Entonces Claro que va a plasmar su energía al agua Al objeto, a la ropa o a lo que sea Pero pues no va a ser Algo beneficioso O positivo para todos Mientras más se avance, mientras más se crezca a nivel espiritual, mayor es el poder que tenemos para bendecir el agua. ¿Sí? Y bueno, se dice que son los sacerdotes los que bendicen el agua, pero de repente esos sacerdotes podemos encontrar de todo tipo. Y entonces tal vez esa agua no esté tan bendecida como creamos que esté, porque bendecir no es solo el ritual. No es solo hacer la señal de la cruz y decir algunas palabras Bendecir es plasmar, es darle esa energía a, a ese objeto o a ese líquido ¿Qué más? ¿Qué es ser santo y qué es vivir en santidad? Bueno, esencialmente la santidad se define por la persona o el alma que ha alcanzado la liberación O sea que ya no tiene karma Ese ha llegado a un grado de santidad en donde está en equilibrio, en sintonía y en armonía con la voluntad divina pero claro, después puedes llegar a la iluminación Que ese es un grado superior de santidad O mejor dicho, es un grado de maestría En lo que respecta a, a, a desarrollo espiritual Pero la santidad básicamente es la liberación del karma ¿Sí? ¿Cómo funciona el poder de los números? ¿Y cómo puedo usarlos a mi favor? Bueno, ese es un tema que me gustaría más adelante Dar una charla especial Porque de, lo, de los números se puede hablar muchísimo de hecho de todos los temas que hemos hablado se pueden hablar muchísimo yo estoy acelerándome para responder al máximo las preguntas que no, que no voy a poder responder a todas porque tenemos dos, dos hojas más pero lo vamos a dejar para el próximo programa ¿sí? pero bueno eh, eh, los números son el lenguaje del universo ¿sí? vamos a llamarlo así son los códigos del universo. Comprendiendo y entendiendo el significado holístico de cada número, entonces podemos comprender y entender muchos de los mensajes, muchas de las situaciones que se presentan a nuestra vida gracias a esa sabiduría que podemos conocer e interpretar. Bueno, ya más adelante, Bo, me comprometo a dar un programa de numerología y, y explicar más en profundidad este tema tan interesante. ¿Qué más? Bien. 40 minutos, bueno, las últimas preguntas ¿sí? Okay. ¿Sí? Eh, una pregunta de Silvia RC Silvia RC Ajá, okay. ¿cómo se puede...? Vamos a terminar la de Silvia de RC y listo Okay. Dale. ¿cómo se puede...? Es muy parecida, almacenar energía en símbolos Sí ¿Existe algún proceso? ¿Cuál es? ¿El símbolo de la cruz y el nombre del Maestro Jesús son tan poderosos como se dice? ¿Por qué? Bueno, sí, los símbolos... Eh, por supuesto, y tenemos también pláticas que, que hacemos referencia a los poderes de los símbolos, son como un botón, como un detonante para que la energía pueda despertar cierta eh, o determinada acción ¿Mm? y entonces, eh, esos símbolos por supuesto pueden ser plasmados y pueden ser eh, expresados a determinados objetos a determinadas personas para perseguir una intención o para perseguir una uh, un determinado uh, una determinada idea o, o, o bueno como querramos nosotros uh, expresar esa orden que le estamos dando a la energía, ¿sí? Uh -huh. Pero, ¿cuál es la pregunta? Ah, el ver, símbolo de la cruz y ah, el nombre del Maestro eso. Jesús son tan poderosos. Bueno, el símbolo de la cruz es mucho más antiguo que el cristianismo, mucho más antiguo. Y el simbolismo, y lo he expresado en charlas anteriores, significa poder unificar los planos superiores de los planos inferiores. Esencialmente también unificar la polaridad en nosotros. Aquel que unifica la polaridad... Tiene la capacidad de cruzar a la otra realidad Pero claro, para unificar la polaridad Debemos de dejar de lado la personalidad Debe morir el hijo del hombre Para dar nacimiento al hijo de Dios Bueno, es muy profundo todo esto Es para dar una charla aparte, por supuesto Y el tema de Jesús Bueno, es que Jesús es el nombre Al cual nosotros cuando lo mencionamos Nos expresamos esencialmente a ese salvador, o a ese maestro, o a ese guía que vino hace dos mil años atrás. Entonces, claro que tiene un poder, pero un poder que todos nosotros le hemos dado cuando hacemos referencia, cuando lo invocamos, cuando le rezamos, cuando le pedimos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, los niños o los muchachos que tengan el nombre Jesús pues para ellos realmente es una carga es un peso bastante complicado, porque también los nombres tienen su significado. Y la carga energética de Jesús es tremenda, que puede de alguna manera beneficiarlo y ayudarlos, o puede también atormentarlos, conflictuarlos. Ojo con el nombre que elijamos a nuestros hijos. Esa es otra charla de otros temas que también podríamos desarrollar. María. ¿Sí? <risa> Le voy a poner María. A ver... Ah, de Giayanmi. Sí, vamos a terminar la de Silvia R.C. y hasta aquí. Seguimos entonces en la próxima, con, la, con las otras personas. Ok, ¿eh? sí. otra más de Silvia R.C. ¿Cómo es que los minerales, cuarzos, piedras, guardan en ellos energía y cómo es que adquieren cada uno de ellos distintas propiedades? Muy bien, hay que entender que existen diferentes reinos en este planeta. Está el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Y cuando hablamos de un reino, estamos hablando de vida, estamos hablando de una conciencia. Y los minerales son una conciencia que luego, si evolucionan, se transforman en cristales, se transforman en cuarzo. Un cuarzo es una piedra evolucionada, podríamos llamarlo. sí. Y tienen conciencia, y tienen una vibración, y tienen una energía peculiar, característica. Que también es una charla que se debe de dar aparte para poder explicar cada una de ellas, ¿sí? ¿sí? Pero recuerden ustedes, cuando tengan un cuarzo, cuando tengan una piedra... Y estoy buscando un cuarzo, una piedra, pero bueno, para hacer... ¿Tiene alguien por ahí? ¿No? Bueno, esto es una piedra, no es un cuarzo. Es una piedra. Pero ahí tenemos un cuarzo, gracias. Cuando tenemos este cuarzo, tenemos esta piedra, estamos hablando de vida, una vida diferente a la nuestra pero es vida y tiene una energía ahora nosotros podemos cargar este, esta piedra y este cuarzo si sí la podemos cargar la podemos proyectar así como nos enseña el Reiki por ejemplo a través de símbolos o con nuestra voluntad o con nuestro deseo nuestra intención así como se le hace también con el agua pero recuerden que tiene vida y todo lo que debe de ser activado y todo lo que tiene que debe de ser detonado tiene que ayudar a la evolución de esta vida porque si no le ayuda, si la estamos cargando con condiciones negativas, entonces estamos dañando a este ser vivo y nos estamos dañando a nosotros también y a todo lo que nos rodea. ¿Sí? ¿Más o menos me expliqué esa pregunta? Sí. Bueno, ¿qué ah, más? Ah, bueno, ¿y cómo es que adquieren cada uno de ellos distintas propiedades? Ah, no ok. la matista y cosas. Claro, eh, realmente no hay piedra y no hay cuarzo que sea similares. Como personas... Eh, que somos todas muy diferentes Pero que si de repente nacemos en, cierta en cierto país, en cierta época o en cierta cultura Pues más o menos tenemos cierta vibración Entonces tenemos ciertas piedras y ciertos cuarzos Que dependiendo de su, eh, de su color, de, de lo antiguo que sean de, Del lugar o del sitio de que lo hayan extraído Bueno, tienen ciertas características diferentes, ¿no? Llámese el cuarzo rosa, el cuarzo ahumado, llámese la pirita, llámese, bueno, cualquiera de otras piedras, ¿no? Que, que podemos hacer referencia. ¿Y qué más? Ok. ¿Cómo puedo hacer Ajá. para utilizar la energía a mi beneficio? Y por último, ¿qué misterio encierran las calaveras de cristal? Bueno. Todas las energías que expresan las piedras y presan, expresan los cuarzos siempre son positivas, siempre son beneficiosas. Por ellas mismas no tienen una vibración negativa a la evolución. Ellas, más que nada, en este mundo, en esta manifestación, manifiestan la voluntad de la divinidad. ¿sí? A medida que vamos evolucionando, lo podemos hacer de mejor manera, pero hay muchas mayores posibilidades de extraviarnos. ¿sí? Entonces, las piedras y los cuarzos tienen una vibración especial porque tienen vida, como dijimos, y rodearnos de ella y, y aprender y entender cuáles son las características que cada una de ellas tiene, siempre es beneficioso para nosotros. Y si la cargo con una programación positiva que le va a ayudar a la piedra, que también me va a ayudar a mí, que nos va a ayudar a todos, mucho mejor. Pero recuerden, no utilicen las cosas de forma egoísta, faltándole el respeto. Algo que tiene vida. ¿Sí? Llámese piedra, llámese animal o llámese vegetal. ¿Mm? Y, por último, ahora sí, me pregunta, eh, y tocando el tema del misterio encierra, ¿qué, qué misterio encierran en las calaveras de cristal? Bueno, esta última pregunta, hay mucho para hablar también, se necesita todo un programa, pero, para los que desconocen este tema, se hace referencia a una historia antigua, a una... Eh, leyenda antigua de los mayas que dicen que los atlantis les heredaron y les dejaron a ellos 13 calaveras. 13 calaveras que fueron dispersas por el mundo. Esas calaveras, dicen ellos los mayas, una vez reunidas, pues entonces se, van a, se va a dar un conocimiento y se va a dar eh, una sabiduría y, y, y un saber trascendental a la humanidad que por supuesto en gran parte es heredado por esa humanidad anterior a esta, la cuarta raza, que fue la de los Atlantes. ¿Sí? Y bueno, se dice por ahí que hay ocho calaveras. Yo no sé si hay ocho, porque creo que más de una son falsas. Eh, pero bueno, sí, algunas son reales, son genuinas, son fascinantes, porque hoy en día no se tiene la tecnología para poder moldear el cuarzo y hacerla con esa perfección. Y claro que están cargadas con una sabiduría ya. Eh, y algunos psíquicos pueden de repente acceder y ya extraer la información que existe en ella, ¿sí? Eh, y bueno, ¿qué más podemos hablar de ello? hay que esperar que estén las 13 y ver si la leyenda de los mayas se llega a concretar y se llega a cumplir y hasta aquí llegamos entonces con esta plática acelerada, ¿sí? porque quise responder el máximo de preguntas Discúlpame Floriana por estar interrumpiéndote ¿no? Pero quería meterle un poco de velocidad sí. Hay muchas más, me quedaron por responder Vamos a seguir en el próximo programa Y gracias por acompañarnos hasta aquí A todos ustedes que están detrás de la pantalla Y gracias Floriana por acompañarme a tomar mate ¿eh? Gracias ¿Eh? Y esperemos que formes parte del grupo ¿eh? Claro que sí. <risa> Bueno, muy bien Y ahora sí, chau chau Chau